Hay personas que se frustran en el pensamiento negativo, que llegan a convertirlo en el peor enemigo de su fe, si el problema es más fuerte que tú, creará en el interior de tu mente una ola gigantesca de desesperación, entonces en ese momento harás lo impensable. El siguiente relato que escucharás no es de mi autoría, por lo cual hice unas cuantas modificaciones para que se entienda mejor. Ah, y toma en cuenta esto, que Satán anda como un depredador, buscando día a día una presa muy fácil para devorarlo. Una mente inocente, fresca, ingenua, que puede caer fácilmente en la desesperación. La historia nos cuenta de una estudiante universitaria becada, la que se sabe que rentaba una habitación cerca a la universidad a la que ésta asistía. Un día ella se estaba preparando mentalmente para realizar un examen y así concluir el ciclo escolar. A pesar de haber repasado una y otra vez los temas más difíciles, la duda e inseguridad cambiaron la fe de ella misma. Este tipo de actitudes destructivas la incitaron a pronunciar las siguientes palabras. Los nervios malogran mi inteligencia, la incertidumbre se ha apoderado en mí, si no apruebo de ser necesario, podría venderme al mal diablo. Su miedo se transformó en un terrible infierno maldito sin salida, pero en cambio Satan aprovechó la ocasión para engendrar la semilla del mal sobre su mente débil y no dudó tomar su palabra transcurrieron dos semanas desde aquel día del examen la joven estudiante obtuvo el mayor promedio entre sus compañeros feliz y satisfecha concluía un triunfo para emprender ahora la tesis y seguir la titulación cierta noche acontecieron hechos insólitos las percepciones que sirn daban la habitación, causaban intensos escalofríos por la cual el estudiante no pudo conciliar el sueño. Levantándose de su cama descalza, caminó al baño y pensó que una ducha traía bien. Eran las tres y media de la mañana. Los demás dormían. El silencio era intolerable. Al desnudarse abrió llave a la ducha, dejando que el agua tibia recorriera su cuerpo. Cuando envolvió su cabello con la toalla, se percató de que los movimientos de su sombra no correspondían a los que ella hacía. Su impresión fue tan grande que sus gritos disgustaron a los que estaban durmiendo. José, uno de los dueños de la casa, fue a averiguar qué sucedió. Al entrar al baño, observó que su inquilina estaba acurrucada en una esquina, sollozando de miedo. Intentó acercarse, pero ella se negó. No quiso que la tocara, solo repetía balbuceando. Sí, mi sombra, mi sombra, me quiere matar. José no comprendía lo que trataba de decirle después de tranquilizarla. La acompañó a su habitación y la calmó para que contara lo sucedido. Ella confesó. Sé que no lo que diré, pero cuando se acabe volvía a mi cabello. Sonja tenía las manos en se la cintura y moviendo los hombros. Parecía burlarse de mí, dijo el estudiante. José atestiguaba que desde aquella fatídica noche, el estudiante quedó dañada psicológicamente hasta perder la razón. Posteriormente, desapareció sin dejar el rastro. ¿Habría sido la misma fuerza malévola que decidió cobrar su deuda? Ahora que conoces la historia, recuerda que pactar con el diablo podría cambiar el destino de tu vida que tuve muchas complicaciones para grabar el video ya que hacía mucha bulla, pero aquí está, así que les agradecería si dejan su like y se suscriben y me ayudan a compartir el video, sin nada más que decir solo les de buenas noches. <risa>